Envié mis papeles en mayo y cuando veo el caso de mi estatus dice que debería recibir un correo el 6 de junio, creo que es el NOA1, pero no me llegó nada, ¿qué debo hacer? Bueno. Sí, entonces en este caso sí es importante um, verificar con el departamento de inmigración, con es llamarles directamente. Eh, quizás eh, es, es muy común que en este caso se pierdan eh, en el correo las notificaciones, eh, las notice of action. Entonces hay que hacer esas preguntas sí, directamente con el, con el departamento de inmigración, llamarles a su, a su número de teléfono. Sí, para que ya sea que les manden otra, otra copia. Sí, o sepan sí, sí, sí. cuál es el estatus. Pero sí, ahorita hemos visto mucho, mucho este problema de que no están llegando sí. el correo. O si se cambiaron de casa, también hay que notificar también. inmediatamente para que al USI le dé tiempo de hacer el cambio de domicilio y te manden la, la carta al domicilio nuevo. Muchas veces hacen cambio de domicilio. Uh -huh. y se las mandan al, al domicilio viejo, eh, como no hay nadie entonces se las regresan al correo y el correo trata de buscar el nuevo domicilio, muchas veces en ese, en ese proceso se pierden, entonces pues bueno, únicamente comunícate con el USCIS, ¿no? para que si sí. aún no te ha llegado te puedan reenviar otra o saber qué, qué pasó. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.